Aquí estamos en un baño público ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> Y resulta que los hombres cuando mean Se lavan las manos Se lavan las manos Pero, Pero eso, eso de en mí? la casa no lo hacen Efectivamente señores En la acabo? casa Mira, uno, esto, esto que yo voy a hacer, mira, graba Mira, esto me acaba de mear ahora mismo Es mentira, no, esto es de puerta para afuera Esto Tú en la casa no lo hace. Esto es para quedar como que uh, eres limpio Ahí está ¿Comprendes? Cuando todo el mundo sabe Oiga, por favor. Cuando todo el mundo sabe que uno mea y se va así, como ahora mismo. ¡Claro! Así, así, así, así. Tú en la casa, así se va. mira, y se va, y se va colega. Tú meas en tu casa y te vas con las mismas. Te vas. ¿Eh? Porque eso es como tocarse que un, un brazo. brazo. Eso, a, a ver. Eso, eso, es es un cacho carne. No, eso es porque no te fías de que te has lavado el lado antes. Escuchame, eso, eso. eso es un cacho carne, eso es como si tú te, te toca la carne. Si no te salpican las manos, no que te, te vas a lavar. Claro. Tú cuando te toca un brazo te lavas, no. Lo mismo. Claro, claro. Yo soy higiénico aquí, todos los chavales son higiénicos. Además, además, el pipí es bueno, tío. Sí. O sea, el pipí. Es... El, el fran de la humbras se lo bebe, ¿no? Claro. Lo que pasa claro. es que. Como... Es estéril como... me, me gusta su sabor. Claro, lo que me pasa es que como hay gente, pues te hace el limpio. En plan, Pero, si, si no me ha dado un cuadro. en plan. Es ¿Tú ¿Sabes lo coñazo que hiciste con las manos mojadas ahora aquí que te tienes que secar? Porque esto no, no, seca, seca. ¿Eh? no seca. No seca. No es como seca. es como las servilletas que hay en los bares que son no vale impermeables no vale que esto no seca, no seca. no vale Señores, por favor, dejarse de postureo. ¿eh? Cuando tú meas, te vas con las mismas y ya está. Esto de puertas para afuera. Y después le haces un colega. ¿qué yo qué? ¿Y ¿Qué? qué pasa? ¿Qué, ¿Qué? El chón, ¿Qué? quiero? ¿Qué? Pues, hey. ah, que después, iba a que después de verte tocado la polla. Eso es lo bonito Claro, eso es, eso es la amistad Claro Eso es la amistad Venga, hombre, ya